¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de David kato 01 Bueno, como todos los días vamos a subir la misión que a mí en este caso me asigna Tenemos de misión, voy a ver con la carrilano conducir 200 metros en total muy sencillo ya sabéis que el de ayer fue un poco difícil, bueno voy a coger las moneditas que siempre vienen bien Dejémonos de anuncios Bueno, lo que estaba diciendo el de ayer con el OVNI Ese de dar mucho, mucho tiempo para atrás Creo que eran 20 segundos Era muy difícil Bueno, nos vamos a meter en el bosque encantado Nada, yo creo que va a ser fácil, ¿eh? Vosotros, ¿qué decís, chicos? Vamos a ir esquivándonos nos quitamos los rollos No quiero peleas con coches Bueno, bueno, bueno, bueno Pues no sé lo que llevo, sinceramente Me lo podrían ir diciendo la Misión completada De 450 no sé qué No sé exactamente Pero yo creo que 2000 metros De distancia del juego La, la hemos hecho ya, ¿no? Lo habré hecho ya Voy a autodestruirme Voy a volver a mirarlo Porque creo que no me he enterado Pues sí, sí que lo estamos Haciendo y hemos hecho Un poquito más de la mitad Vamos a meternos corriendo otra vez Dios, pues es largo ¿eh? Es larguico Es muy largo Vamos a conducir Menos mal que se van Acumulando menos mal que se acumulan. vamos a intentar no coger coronas chicos no coger coronas porque si no así al menos en online Ahí me salen los bots porque el wifi me va me va, me va como el culo Pero vosotros si jugáis online lo que sea intentar no coger coronas porque si no van a ir por vosotros bueno y esto es un poco fail ojalá se comen las minas comeros las minas chaval comeros las oh esto es muy rico Riquísima de milagro, madre milagro, madre milagro, 18, el acético. Ahí es, como no he muerto, no he muerto. Ahora no muerto. Ojo, insignia desbloqueada, vale, pues ni coronas, ni legumbres, ni lechuzas, ni lechugas. Venga, chicos, pues ya está. Me gustaría dejarseis un like, como siempre. Si os gusta, os traiga las insignias de cada día. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars. Un saludo eh, chicos. Adiós.